que digan las mujeres, ¡estamos en guerra! Somos las trabajadoras familiares y auxiliares de limpieza del servicio de ayuda a domicilio de la ciudad de Barcelona. Yo soy Marian, eh, yo voy a hablar del, de mis vivencias del, de cuando se decretó el estado de alarma desde mi casa porque fui una de las trabajadoras que por ser colectivo de riesgo eh, me quedé en mi casa. Eh, por un lado vives eh, quizá la pandemia por un punto de tranquilidad porque estás en casa, pero desde el otro lado eh, estás viviendo pues, eh, la angustia de las compañeras que están enfrentándose cada día a lo desconocido. Eh, si los EPIs necesarios, pues porque no se daban EPIs, porque nadie sabía lo que, a lo que nos estábamos enfrentando en ese momento y luchando desde mi casa con las compañeras y con la empresa para que pues, se llegaran de la manera más rápida posible y poder sanar de alguna manera también eh, que las compañeras eh, pudieran enfrentar al, al virus eh, de, bueno pues con una protección mínima. Yo soy Juana, aunque limpieza el viernes que me comunica que tenía que ir a recoger EPI. Un lunes por la tarde. Ese fin de semana teníamos que estar confinados todos en nuestra casa sin podernos mover. Mi estado de estrés y de nerviosismo fue saber que el lunes por la tarde tenía EPIs, unos EPIs insuficientes por lo que no luego comprobé, pero comprobar que ese lunes el transporte público iba a tope. No sabía ni cómo protegerme yo, ni cómo proteger a los usuarios, ni cómo nos íbamos a contagiar entre todas. Mi decisión fue llamar a la empresa y decir que me iba a trabajar porque no tenía EPI suficientes. Por lo cual, estando en los grupos de WhatsApp, eh, me entero que dan gel y... Bueno, al día siguiente, martes, voy a recoger los EPI. Ya digo, insuficientes no voy. Luego me, me entero que por el grupo WhatsApp que se repartía gel y lo alcohólico. Fui a recogerlo. El caso es que de esa semana solo fui a trabajar en un viernes. Y el lunes ya los confinaron a todas las trabajadoras de, de limpieza. Pues bueno, el estrés de estar dentro de casa, sabiendo que no se podía hacer por fuera, nerviosismo, que de las noticias ya no podía hacer nada más, la verdad. Me sentía por la risa. Yo soy Felisa, yo al contrario de otras compañeras, porque exactamente el servicio de limpieza, pues eh, lo quedaron delegadas en su casa. Las de riesgo también, las que tenían menores también, yo no hubiera gustado quitarle los niños alguna, ser mayor no lo era. Por desgracia la pobre de riego para quedarme en mi casa y encima con muchas compañeras que tenían planes bajos, las suplentes se nos pusieron ahora Yo me vi en plena pandemia saliendo a la calle, enfrentándome a todo, metiéndome en súper a comprar, en panaderías, en farmacias. ¿Eh? Lidiando con todo eso, con un miedo atroz ¿eh? Porque en mi casa sí que tenía mis seres de riesgo también Al cual yo tenía miedo a contagiarlo y contagiarme yo Ver cómo me fallecían los usuarios que se los llevaban, los ingresaban ¿eh? Y, y los enteraba que haya fallecido ¿eh? Yo lo pasé muy mal, con mucha incertidumbre, con mucho miedo Sin saber a qué me enfrentaba porque no lo veía ¿eh? al no verse a lo que te enfrenta lo pasas muy mal y te ves como un campo de guerra haciendo colas para comprar estantes vacíos ¿eh? los usuarios con miedo miedo inclusive a que nosotros entráramos en su casa sí, sí, sí, sí. fatal, terrorífico en una palabra, angustioso nosotros estamos sindicadas eh, porque nosotros somos un servicio esencial antes, ahora y siempre los enemigos, nos han puesto eh, en el punto de mira, en, en, en, en la batalla, sin ningún medio, sin nada, eh, siendo un, un, un sector invisibilizado, porque nadie, nadie nos conoce, somos las chicas y estamos cansadas de ser las chicas, somos profesionales del SAR y no solamente nos han eh, obviado esa necesidad sí que, sí, y, incluso nos han denegado porque no han contado ni con nosotras ni para el beneficio de una paga ni para considerarnos que todas nuestras compañeras que no son dos ni tres eh, de enfermedad profesional cuando, cuando